Gente de YouTube, disculpen por no subir video Por el trabajo en los estudios y la tarea Bueno, la tarea ya la terminé Y hoy empezamos este mes de septiembre um, Hoy está nublado Pero acá De esta parte, pues, a ver si nos alcanza a ver, está un poco despejado y creo que, si mal no me equivoco, el miércoles va a estar muy lluvioso. Imposible tormenta eléctrica. Acaba de relampaguear hace rato. No creo que vuelva a relampaguear tan fuerte. A menos, a menos de que se ponga tan nublado. O a menos de que... Lo puse todo blanco en vez de todo gris. En fin, como les decía... Mucha gente casi no juega al GTA San Andreas porque... Es un juego muy viejo del 2004. Ya tiene mucho tiempo de que salió. Han pasado muchos años. Acá les muestro el, el, el cielo nublado en pantalla. Nunca me esperé que el cielo estuviera así. Imagínense hasta el miércoles que llueva tan fuerte y va a ser peor. Ah, y aparte de eso, el árbol que nos dio mi vecino de al lado no ha cambiado nada. Se los muestro en pantalla. Increíble, ¿no? Espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal. Hasta aquí ese el video del ProGame YouTube y nos vemos hasta la próxima amigos.